Bueno, vamos a darle cañita, a ver, esto me recuerda bastante, no sé a qué, o sea, este es el principio Historia, multijugador, modo supervivencia, extras, opciones Vale, te deja la opción, me antes la opción de poder cargar lo que viene a ser, eh, descargar lo que viene a ser el juego O luego el modo historia, así que vamos a darle cañita Ojo, eh Vale, nueva partida Explorador ligero, moderado, difícil, aplastante Vale, yo voy a, poder, a poner moderado porque me gusta jugar al juego Que tampoco sea imposible pero que sea difícil y, a, y yo creo que moderado está de punta. puntería fijada no sé qué es ayuda de cámara fija automáticamente los objetivos enemigos al apuntar diseñado para jugadores con poca experiencia en juegos de acción a los que les gusta usar el joystick izquierdo o derecho alinea la cámara automáticamente la dirección del movimiento diseñado para jugadores con poca experiencia en juegos de acción a los que a ver chicos en el anterior, en el anterior juego Yo no hice nada ¿Vale? Yo no hice nada Yo en el de Last of Us a mí no me alineaba nada Literalmente me costó un montón por eso Porque en el de Last of Us Era imposible apuntar, bro Tú literalmente apuntabas a alguien Y, en, y, y vamos, se te iba el arma, el arma No tenía asistencia de tiro El de Last of Us no tenía asistencia de tiro Y si no tenía el de Last of Us en este tampoco ¿Me entendéis o no me entendéis? Quiero matar a todos Quiero, quiero literalmente ser god Este juego no sé ni de qué va Imagínate Sé que va de un ladrón Pero... Te comprendo Vale, chat Me encanta empezar juegos con vosotros, literalmente Porque sois unos pedazos de perros Vale Vale, ¿dónde, dónde empezamos? Fua. Me gustaría pasarme el de Last of Us 2, la verdad Tengo que, tengo que verlo, tío Es que... Soy un hombre de fortuna Y debo buscar mi fortuna Henry Avery 1694 Joder, soy tonto Y lo, lo había he hecho todo épico Soy... Lo admito, coño Soy literalmente do, lo, De actor de doblaje, coño Ojito, eh Pensaba que era un coche, ¿sabes? Pensaba que era un coche y estaba lloviendo, ¿sabes? Fe, eh, toda leche. ¡Ojo! ¡Barquito, cabrón! Sigue yendo hacia la isla. Intentaré contenerlo. ¡Barquito! Vale, bien, bien, bien. Sus barcos son más pequeños, ¡Oh, toma por culo, carón! ¡Dios santo! ¡Bum! ¡Jopota! ¡Vamos! ¡Va, ¡Va, va, va, va! ¡Te pillo, carón! ¡Pow! Este tío, ¿cómo no ha salido volando ya? ¡Pero si está flipando, cabrón! ¡Dios santo, hijo de puta! Pego que te cagas, estoy rotísimo. Estoy loco, Dios, fuera. Fuera hijo de puta, Paul. ¿Cómo apetan, ah, hijos de perra? Seis palomitas, Dios santo. Túmo. Eh, Toma. o, o tomar por puro, cabrón! El techo. Ya veo. Sigue hacia la isla. que no se pongan delante. Nunca más. Vamos, ¡Hostia ¡puta! ¡La mina! ¡La minita! ¡La minita, cabrón! ¡La mina! ¡Hostia puta! ¡Solo faltaba perder ¡En la primera misión! Ya está, tío. Me acabo de morir. Ah, no, no, no. ¡Buff! ¡Qué aficazos, eh! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia, hostia! Cago en la puta. Eso es una locura, eh. Sí, sí, voy, voy. ¿Eh? Estoy bien. Estoy bien. Vale, X para trepar. Motor no va. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo, puedo solo Hostia puta. Vamos. Hostia, eh. Pero, bro, quiero, quiero, bro Quiero esconderme, brother Sí, sí Tira la cabeza ¡No! ¡Va, va, va! ¡Pum! ¡Pum! Fuera, coño. ¡El karma es muy Tengo aimbote, eh. Tengo aimbot, tío! ¡Santo! ¡Ah! ¿Eso va o no? Otro más. Vale, perfecto. ¡Tao! Estamos avanzando. Tu tu tú tu. Tu tu tu. Tu tu tu. No. Tu tu tu tu tu. Eso es ya está. Nos fuimos. Nos fuimos, cabrón. Yeah. ¡Dios! Está la isla. ¿Este, es esta la isla? Delante, vale. Que así no puedo ver nada adelante. ¿Mata otro barco? ¿Lo han visto? Hay que vale, lo hago. Todo lo que está en mi mano. No. Rápido, ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Está tan ¿Por dónde voy? Cuide con las rocas, eh. ¿Cómo habla de Bro, qué locura, qué liada. Qué guapo está, eh. ¿Qué? Es un puto niño. Nathan. ¿Qué vamos a hacer contigo? Mi madre. Debes de estar cansado de sermones. Yo lo estoy de darlos. Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. Es una monja. Sí, ese es el meollo del problema. No sé por qué soy el único al que castigan. Porque tú empezaste la pelea. Me pega con un no chaval. Me quería devolver el libro. Tenías que dejar los libros en tu cuarto. La culpa es tuya. Eso no le da derecho a quitármelos porque sí. Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos. <risa> me renta. No fue solo por el libro. Entonces, ¿por qué fue? Por nada, lo guardo para la confesión. Está, o sea, ¿dónde puede estar? O sea, hay monjas, está en un... No sé dónde está ahora, no sé cómo se llama ahora mismo. ¿Es un reformatorio? No, ni de coña. Es ese huérfano, está en un orfanato, 100%. No tiene padres. Ha dicho, ha hablado de su hermano. Este juego es mucho de parkour Ojalá se ponga a hacer parkour el niño Sam, Sam. ¿Quién es Sam? Vale Antes lo digo Y antes pasa ¿Qué pasó? Yo, yo! Vale, chicos Atentos, eh La llamada de la aventura Este juego se ve de puta madre se Es... es chicos Me encanta Naughty Dog, tú. Literalmente De Last of Us y esto es muy parecido, eh Que te caes tonto Vale, por aquí no. no, se me ha ido, tío lo rodearemos por arriba, por aquí. ¿Y si voy por aquí? No puedo, ¿verdad? No puedo Pero en serio no, no puedo hacer la primera misión, bro No sé hacer la, la primera misión ¿Te he visto la peli? Sí Por aquí, ¿no? Ah, aquí Qué guapo está el parkour de este juego, eh Fuera de coñas Vale, para dejarme caer eso, Uf, hostión, por aquí, por aquí, hostia, tú, vale, sin armar jaleo, ojito, eh, no los pueden pillar, claro Uh -oh. ¿No es nuestro deber ayudar a chicos como él? Mientras desatiendo la otra. ¿Por qué esto juego parece en película nautista? Es una locura. ¿Y qué espera que haga yo? Ya sabe Parecen películas, hermano. No pienso darme por vencido con él. No puede seguir evitándolo. Uh, veamos. Eh, hablaré con él por la mañana. ¿Vale? Están hablando de mí. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermana. No me jodas. ¿Dónde vas? Oh, maldición. A ver. Es mi expediente. Hogar para muchos en Francis Formulario de informe de comportamiento Hoy he visto a Edward grit agitando Uno de los libros de Nathan Para provocarlo Nathan saltó de inmediato sobre él y lo derribó Pese a que él es más grande, acudí corriendo para separarlos Pero ambos consiguieron pegarse algún puñetazo Firmado, padre Ryan, Luffy Vamos, no, no, déjalo Sí, sí, tiene graficazos, ¿eh? Qué mal rollo me ha dado la monja, hermano. ¿qué pasa? ¿Está fumando? Está fumando, bro. Pero promóvete. Chaval, no me deja moverme. ¡Múvete! Podría... Ah, no me dejan. ¡Múvete! No me deja, ahora. Vamos. Bof. Bro, ¿cómo está haciendo esto, hermano? Bof. ¿Y esto? Tienes que ir con más cuidado. ¿Y le coge casa. Vale. Me alegro de verte, hermanito. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada. Me prometiste no meterte en líos. Pero dijo cosas feas de nosotros. ¿Y? Que eh, papá nos abandonó porque no valemos nada y que mamá está en el infierno. Nathan, Nathan, venga. Dicen eso porque saben que te afectan, ¿vale? Tienes que aprender a reírte. Tú no lo harías. Haz lo que yo diga, no lo que yo haga. Toma. Te vas a resfriar. ¿Y se puede saber qué haces aquí? Si las monjas te pillan, llamarán a la poli. Tengo algo para ti. ¿Y no podía esperar hasta Navidad? ¿El qué? Está afuera. Y lo de no meterse en líos. Haremos una excepción. ¡Buff! Uh -huh. De lo de Parker. Venga, vamos, dame la mano ¿Vale? De poco pesas Las monjas no te dan de comer <risa> Y se ríe, ¿eh? Esto está algo vacío ¿Cómo salta? ¡Qué guapo! En un retiro espiritual Ah, sí, los recuerdo ¡Que te caes! ¡Nacican! ¿Qué tal el padre Dafi? Es el único que vale la pena Deberías ir a saludarle Nada me sentiría culpable. A ver, primero, sube aquí. Ah, sí. Se ha pegado un ostión en la cabeza. No me jodas. Vaya ostión se acaba de meter. Vale. ¿Puntalaste? Claro que sí Pero al menos eso creía En fin, da igual Iremos por arriba ¿Por arriba? ¿Tú ¿Sí? guapo está, tío Fíjate en esto Dios Y ahora Seguiremos por arriba ¿Has hecho esto antes? Pues un par de veces qué tocho, eh Vamos, te toca. Vale, le uno para trepar. ¿Saltas o no? ¿Pero qué le pasa? Ah, vale, por aquí. ¿Qué has estado haciendo? Sobre todo otra ¿Aún sigues con esa chica? ¿Quién? ¿Cristal? Pues. de vez en cuando. De vez Ahora en mismo. cuando. No. Danfa, ¿cómo estás? Literal, son. Es que los actores de doblaje son los mismos de siempre, en verdad. ¿eh? Sin valor. No hay gloria. Sin pensar, tú puedes. Vamos, Nathan, a tomar por culo. Se hubiera tirado solo y se, y se mata. ¿Ves? No pasa nada. Ya. no, nada. Conmigo, ¿cómo se la están jugando, eh? Poco se habla. Hola, ¿eh? Muchísimo. Por aquí, detrás de ti. ¿Eh? ¿Se acerca un buen salto? Bien. ¿Bien? Ahora por el centro. Está chupado. Está chupado. ¿Uy? ¿Es que es pecado? Creo que es pecado. Bof. Sí. Muy bien, adelante. Bof. Píala tú. Pensaba... ¿Qué cojones? No está mal. Literalmente se quedan Spiderman. Esto parece el principio de Spiderman, la verdad. No. Sabes a dónde vas, ¿no? Uh, más o menos. Espera aquí. Y fíjate bien. Te toca. Venga. Verás. de morir. ¿Lo he conseguido? Sí. Ya lo he visto. Sigue bien. Sabes qué. Puedes probar esta. ¿Y qué hago? ¿En serio? Sí, en serio no a... fuimos! Oh. <ríe> El juego está muy guapo por ahora, ¿eh? Pero no va a tener nada que ver con esto. Muy bien. Tú primero. ¡Bof! Hemos conseguido salir fuera, Y ya estamos Fuera Muy bien Mira esto Vaya, ¿es una dos y medio? ¿Una dos y medio? ¿De qué hablas? Esta es la 500 centímetros cúbicos doble Ni hablar Sí. ¿La has robado? Uh, es un golpe bajo Pero oye, quiero que sepas que soy un Hombre nuevo la he pagado con el sudor de mi frente. Venga, ven, siéntate. ¿Qué? Tú solo haces estas cosas para compensarme por algo. Eres demasiado listo para tu propio bien. Vale. Tengo un trabajo. ¿La pagas buena? Muy buena, pero... Tengo que irme una temporada. ¿Cuánto es una temporada? Pues esto, un año Como mucho, volveré antes de que te des cuenta, ¿vale? Me dejas tirado Venga, no te montes películas ¿No tenías bastante con dejarme en ese sitio? ¿Cómo puedes hacerme esto? Todo esto lo hago por ti El dinero será para los dos Y en un par de años... ¿Un par de salgas... años? Llévame contigo Si apenas puedo mantenerme yo Trabajaré Sé que crees que el orfanato es no lo, lo peor, sabes bien. pero ahora mismo es lo mejor para ti, ¿vale? Es la verdad, confía en mí. No es justo. Oye, nada en nuestras vidas lo ha sido, pero salimos adelante. ¿A que sí? Claro. Bueno, no creas que la moto es la única sorpresa. Y supongo que tendré que estropear la siguiente. ¿Qué? Encontré las cosas de mamá. Todo lo que papá vendió, encontré al comprador. Si lo dices solo para hacer que me sienta mejor. No, te lo juro. ¿Dónde? Al otro lado del pueblo. ¿Qué tal si las recuperamos? ¿Quieres robarlas? Oye, no es robar si son nuestras. Recuperarlas. Entonces que no nos pillen. ¿a poder? Claro que sí. Estamos en la cárcel. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vas a tener que esforzarte, amigo. Acabemos con esto. Dale, güey. Vamos. Vamos a darle, cabrón. Dos dos dos ¿Qué pasó, wey? ¿Estás, chingada ¿Estás locito, cabrón? Tú lo empezaste, pero. A ver cómo te sales de esta, car. Dale. ¿Qué tal esto? Suéltame, capullo. Tonto. Dale el melón. vuelta. ¿Cómo atonto? Lucha como un hombre. Como un hombre de qué, si pues, sois un montón, brother. ¡Tú te lo has buscado! ¡Dale! ¡Ya eres mío! ¡Ya lo tienes! Esto es por meterte con nosotros. ¡Toma! Estaba con él. Ahora sí, pendejo. ¡Puedes hacerlo! vas a arrepentir! ¡Vamos! A ese ¡Mierda! Lindo, ¡Te voy a matar! ¡Come mierda! Me voy a cerrar la bocota, gringo. ¡Suéltame! ¡Ya basta! Vale. Me toca. ¡Bom! ¡Bom! ¡Bom! basta, idiotas! ¡Desmátenme! No estábamos peleando. ¿Verdad, coleguilla? Voy a matar, gringo, come mierda. ¡Eh, llámame! Cuando seas mayorcito. vas a tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¿Te gustaba esperando aquí, eh? Abre. Puta cárcel, ¿eh? ¿Cuánto tendré que estar aquí? ¿Eh? ¿Y dónde está el váter? Lo tienes enfrente. Diviértete. Lo veo. Gracias. A... Pua. Pero espera, para vosotros, tío. Adai, por gente como tú, por gente como tú yo sigo haciendo contenido. Recuérdalo. Algún día, algún día. Arriba. Oh, tío, estaba teniendo un sueño increíble. ¿Y? Bueno, calma. Pues ah. bueno, es que ni una colchoneta le han dado, ¿eh? Un lugar infernal Cien pavos es que encima ni renta, ¿sabes? Es para hacer todo más fácil, pero que va Como no mejora como tal Lo que viene a ser el setup Por Viene saliendo un prisionero Abre la reja Una semana eh, tipo Me rayo un poco porque estamos en la cárcel Seguramente Por la culpa de nuestro hermano hayamos aprendido bastantes cosas malas Bienvenido a Panamá. Hey, lo que a Gustavo Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo Te lo hey, Vargas, cuando Vargas Déjanoslo a nosotros Nos encargamos Atrás. de él Muévanse, quítense, cabrones hey, hey. tranquilízate Parece que tienes fans. literal. Sí, mi amado público son jotipers. ¿Qué hago? Puedo salir. ¿Qué hace? Abre la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. <risa> Diviértete. Sabes que hablo un poco tu idioma. <risa> Espera, ¿qué has dicho? Tanto lo descubrirás. No te lo advertí, pero no escuchaste. Me van a pegar. ¿Qué estás mirando? Nada, amigo. Atrás de este mentiroso. Bien. Me van a pegar. No. ¿Y a dónde vamos? ¡Para, para! Pues de la, pues creo que de México, creo que es una cárcel de México. No, es nada no tiene nada que ver una cárcel mexicana con una cárcel española, ¿eh? Oye, Pero nada no que ver, nada. bro. Las dos son una, un, una locura. Pero es igualmente la... Yo creo que... O sea, es que mirad esto. O la de Colombia, puede ser. ¿Esto es Colombia o es México? El tío ese era mexicano. Que sí, coño. Pero esto creo que es de Colombia, ¿eh? ¿Me las quitas o qué? ¿Y mi parte? ¿Qué? De lo que esperes encontrar allá arriba. Quiero una parte. <risa> Venga, Vargas. El trato solo era meternos y sacarnos. ¿Ya está? ¿Y ya? Estoy jugándome el cuello por ustedes, gringos. Sí, Rafe te paga un montón de pasta por las molestias. Sí. Pero con eso no alcanza. Te dijeron que no sí, abrieras bien. eso. Y también que no aceptara sobornos. Que no trajera a nadie aquí. Y menos que golpear a los internos. Pero aquí estamos. Muy bien. Ten cuidado con eso. Tiene 300 años. Fui miembro de la tripulación de Henry Avery. ¿Sabes quién es? Un pirata. El pirata que robó el botín más grande de la historia. Y se salió con la suya. Lo he buscado. ¿Qué? Más de 400 ¿Podemos... millones de dólares en oro y joyas. Y todo en un solo barco. Uh, el Gasway. Sí. Sí, conozco la historia. ¿Al grano, quieres? Uh -huh, uh -huh. Ocupo la celda más alta de la cárcel de los españoles. Ah, aquí. Espero que algún día te abras camino en este infernal lugar. Compartas mi cruz y descubras las riquezas del paraíso. ¿Qué? ¿Qué más quieres? Las riquezas del paraíso. Por oh, Dios. Es una metáfora. No, no, no, no, no, no, no. Tus amigos y tú no pagaron por entrar en este lugar infernal, tan solo por una metáfora. Yo quiero lo mío. Vale, haremos esto. Tú me dejas ir allí y comprobar la celda. Si queda algo después de 300 años, y tú os lo que dais. Venga. Troleado, puta. La carta. Por favor... ¡Qué pringao! ¿No ¡Ah! piensas subir ahí? Ah, escalando? A menos que quieras hacerlo tú, ya que quieres una parte. No te rompas el cuello. Ya. Es Pero... Bueno. ¿Me has traído lo que te he pedido? Sí, lo escondí justo ahí, bajo el banco de trabajo. Todas las cajas. ¿Dónde? De puta madre, ahora no puedo salir. Ah, sí. Estoy perdido, eh. Venga, probemos otra vez. Vale, aquí hay un gancho. Vale, aquí lo tenemos. ¡John, eh! Vale. Pillamos esta caja. Buah, es que es literalmente como de las tofas. ¿Qué has hecho, bro? ¿Qué has hecho? Vale Sui Y nena Jones, eh Los fuimos que go Es una Es una puta peli, cabrón Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ahí está, el Vale. Ya ah, verás cuando se lo cuente a Sam. está vivo. ahí bueno, está con nosotros. ¿Pero qué hago ahora? Ah, por aquí. Me he muerto. ¿Dónde es? No hay nada. Tengo que subir ahí arriba. No. ¿Qué hago ahora? A ver, a ver, venga, venga Que me estoy agobiando porque es que no sé qué hacer O sea, no hay nada aquí, ¿eh? Arriba de donde subiste Tengo que ir ahí Ah, aquí, vale Por aquí, ¿verdad? Va, que random, tío Gracias, Lorty, bro Estaba perdidísimo, bro Ojo el techo, ¿eh? Dios Ah, no, Alex Por el color pensaba que era un colega mío que se llama Lerti Por el color, te lo juro, Alex, muchas gracias Por el consejo, tú, que estaba perdidísimo, hermano Es que es la única persona que he visto con el nombre gris Lerti Ahora dos, ahora ya llevo dos ¡Ah! ¡Oh! ¿Estás que voy Pues es por ahí ¿No puedo? No, bueno, chicos porra. No Chicos, una pregunta muy seria ¿Me, me pido un Mac? La celda más alta, ¡Oh, mierda! vale, por aquí, vale, perfecto. Cuesta creer que tuvieran aquí hacinados a docenas de piratas esperando la horca, vale. Aquí se supone que van a haber millones de euros Pues aquí no hay nada, cabrón A ver... ¡Troleado, puto! 18 de septiembre de 1696. He arcado al primer miembro de la tripulación del Capitán Avery, a la vista del resto de sus secuaces. Un acto gratuito, quizá, pero que ha infundido terror en sus corazones y nos ha preparado para la, mi visita a la torre. Los pobres desgraciados se han lanzado a mis pies, suplicando clemencia. Espero poder escuchar un, un día las mismas súplicas de nuestro equipo, de su equipo, de su e esquivo, esquivo capitán del sentido. 20 de septiembre de 1696. Mientras ahorcaba a los últimos piratas, uno de ellos se ha atrevido a ofrecerme un soborno mientras le colocaban la capucha. Más promesas de tesoros increíbles. Le he preguntado dónde podía encontrar su botín y le he dejado caer mientras respondía no perder el tiempo con las mentiras de un pirata. No tengo ni puta idea de qué significa esquivo. Pero creo que acabo de entender que no hay nada. Es increíble que este sitio siga... Los Españoles sí que sabían construir prisiones. ¿Cómo sé, aquí. Venga, ya. Tengo que soltarlo. Esto mola bastante. Para arriba, eh. Qué faena, Sam se lo está perdiendo. Vamos allá. Zelda de Burns. ¿Y esto? Zelda. Parece más una suite. Vale. ¿Por dónde empezar? ¿Qué es eso? El sol y la luna. Símbolos alquímicos para el oro y la plata. Vale. Un momento. Había algo así en la carta. Oh. Bueno, es parte del símbolo. Sí. Ah, ahí está la otra mitad. Entonces... Esto está mejor. Vale, un signo del zodíaco. Sagitario y el signo de Escorpio. Vale. Sagitario... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale. Estos garabatos y rayas tienen que significar algo. Eso. Eso significa diez. Mm, diez en números romanos. Es lo que ponía en la carta? dos 2. Y el 2 en números romanos. No. Pues entonces es la suma. ¿Dónde está el signo de Sagitario? Sagitario. El número romano diez. El signo de escorpio el número... Romano Un 12. locura ya no será una suma chat voy a poner 12 x2 x2 10 2 el número Qué guapo. Supongo que será esto. Vale. Toca volver. Bueno. Poco, Cucu Cucu cu, cu. ah. Ojo con ese primer escalón. Vale, huh. y ahora qué, ¿De verdad, cabrona. Pau. Pau. Sí. Vos cómo se la ha jugado, eh. Vamos. Joder. No, no, no, no. Por aquí, por aquí. Sí, cabrón. Lo conseguí. ¿Vale? Tío, ¿sabéis que me ha rayado de la persona Que ha hablado y se ha callado y no ha dicho nada más? Y me ha dado un consejo Que es que hay personas que ven el directo y nunca hablan, tío y es como, buah Ya entiendo por qué el chat no está tan activo Eso pasa en todos los chats, es normal Una pregunta ¿Ahora dónde voy? ¿Te está molando? Sí, está muy guapo Vale, por ahí En serio me lleva siguiendo bastante Te imaginas que se ve todos los streams Y en plan No le gusta hablar Acaba de salir el rewind Vale, lo que voy a hacer va a ser Jugar a, a, a este juego Desde julio Fua, tío Pensaba que era un zombie estoy muy, estoy muy metido en el tema ¿Qué encontraste? Drake. Vale, hacemos una cosa. Pido McDonald's. Terminamos de... Terminamos de jugar, más o menos. No sé, quizá hubiera otra torre que se derrumbó hace siglos. Mierda. ¿Hay, ¿Hay planos de este sitio? ¿Planos de construcción? Uh, sí, puede ser. Hay muchos archivos antiguos. Bien, bien, genial. Ve a consultarlos a ver qué logras averiguar. Mientras hablaré con Sam, es nuestro experto en Avery. Quizá él saque algo de este embrollo. Bien, chequearé los archivos. Sí. Voltete. Sí. Muy bien. Cuando acabes de hablar con él, ven a verme. Claro. <risa> Gringo, si te descubro peleando otra vez, te bajo una semana al hoyo. Buena actuación. Vargas, Vargas vergas. Eh. Tan buena Vergata. y y de fin, qué pasó, de <risa> Hijo de, puta. No, de perra. Uh, lo siento chicos, tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Eh, para ti. Dios, Hostia. Te ha dado un buen repaso. ¿Estás bien? Bah, un día normal en la oficina. Vamos. Eh, eh, eh. No me vas a tener en ascuas, ¿no? Tenías razón. <ríe> no, teníamos razón. Ahora encontramos a Rave ah, y... Rave. No, no empieces, por favor. Ah, venga. Tú lo has dicho. Nosotros lo hicimos. Tú y yo. Y a última hora aparece este rico gilipollas. ¿Cuánto llevamos intentando colarnos? ¿eh? Teníamos pistas. No es verdad, ni una ah. ¿Te guste o no? Sin Rafe, sin Vargas, no entramos aquí Y hablando de Vargas, tenemos un problema ¿Qué clase de problema? ¿Te dejó entrar en la antigua cárcel? Sí, sí, me dejó Bien. Después de leer la carta Ah. Hmm. ¿Y cuánto sabe? Como para querer una parte Ah, mierda Rafe, si alguien más descubre ya, esto Ya lo resolveré con Vargas, tranquilo Ahora centrémonos en asuntos más importantes. Muy bien, vamos a un sitio algo más... privado. Ajá. Vale, está despejado. Bueno, ¿qué tenemos? Ah, mierda. ¿Eh? ¿Eh? ¿Puedo? Ten cuidado, ¿vale? Ah. Madera con oro y plata incrustados. Buena factura. Está hueco. ¿Por qué escondería uno de los hombres de Avery un crucifijo vulgar? No es un crucifijo. Técnicamente, un crucifijo es una representación de Jesús. Este no es Jesús. Cierto. No tiene corona de espinas. Está atado a la cruz. Y... Si no es Jesús quien lee la inscripción. Ah, digna factis recibimos, recibimos. Recibimos. Recibimos la recompensa que hemos sí. merecido. Fíjate, el crecer en un orfanato católico es Santimas. Sí, el ladrón arrepentido. ¿Cuál es la conexión? Chicos, supongamos que me salté la catequesis ah, vale, durante la crucifixión Pues ayudarme a Daipro, ayudarme y no ver anuncios El otro, este tipo, se arrepintió Aceptó su castigo con dignidad Y Jesús lo llevó al paraíso El ladrón arrepentido ¿Ah, sí? ¿Qué? Ya lo tienes hay una catedral de San Dimas, en Escocia. Espera, la última vez que se vio a Ibery fue en Escocia. No puede ser casualidad. No. Tenía mis dudas con vosotros dos, pero... Busquemos a Vargas. Vámonos de esta pocilga. ¿Ah? A ver si adivino, ¿Este es el tipo con el que te peleaste? Ah, no sabía que tenía tantos amigos. Te dije que no habíamos terminado. Uh, mira, nos has ganado, ¿ok? Muy tarde uh, para hablar. ¿Quién no sales? Eh, Sabes qué. Tú no te metas. Okay. Toma. Tenías que buscar bronca con el tío más popular de aquí. Bueno, no te has presentado voluntario. mando para luego. ¡Ah, ¡Pendejo! ¡Venga! ¡Ah, siéntate. ¡No! ¡Toma! ¡Cómete la! No le noqueo con eso, bro. No le mata con eso. Eh, oye, déjame. <risa> <risa> Luego lo vemos. He pedido un McDonald's para racionar a él. A las 9 se puede racionar necesita que le recuerde las reglas. ¡En línea! ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Intentas meter contrabando? Vargas. ¡Cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Llévalo a su celda! Y a los gringos a mi oficina. ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos, chicos? Déjennos. Váyanse. Te ha costado decidirte. Casi nos matan, ¿sabes? Y aún podrían. Vargas. ¿En serio? Oh. ¿No he encontrado nada? Debe de estar en otra torre. ¿Y? Es que soy muy católico. Siempre llevo una. Gracioso. ¡Eh, eh, eh! No vale nada, ¿sabes? ¿Crees que soy idiota? Vale. ¿Quieres renegociar? Bien. Deja de hacerte el matón tercermundista. Y baja la pistola. Gracias. Vamos a darte el 10%. La mitad. Haremos casi todo el trabajo. 20. No lo encontrarás sin nosotros. 25. Iguales. 25. ¿Nos parece justo? Uh. Sobreviviré, supongo. Sí, claro. 400 millones se dividen bien entre cuatro. Tenemos un trato. Sí, tenemos un trato. Muy bien. Y si me la quieren volver a hacer. No. Oh. Ah. La que acaba de liar es tochísima. Es que se te ha ido la otra. ¿De verdad quieres saberlo? Tíos, ¿Qué hacemos aquí? Ceñirnos al plan. ¿Esto era parte del plan? Seguidme. Vamos, vamos. Ni 25 ni pollas. ¡A correr, cabrón! ¿Qué que la pared, cabrón. Voy, y, y el este viene en nada, ¿eh? Vale, no? si lo paro, se para. Y el Mac ¿Qué viene cae? en 5 minutos las tiramos? ¡No, ¡Joder! No tiene sentido ¡Vámonos! ¡Como de pequeños, Sam! ¡Como de pequeños, cabrón! ¡Dios santo! ¡Dios! ¡Dios! ¡Uf! No, no, no, no, espera ¡Buff! Mierda, está cerrado. ¡Eh! ¡Trepemos por aquí! Mierda, que llegó sin salida. La salida de incendios. Nathan, súbeme. Vamos. Vamos, a. Listo. Anda sí. Ayuda, boludo. Vamos. Y me da. Lo qué haces hijo de puta vamos en serio vamos va, va! vamos ¿Qué cojones? vamos de tirar esa por vamos vamos Pum, pum, pum, pum. Dios, vale, tenemos que alcanzar a Rey. Rápido, pensaba que te fiabas de él. Sí, hasta cierto punto. Hay que mover esto, ¿no? Hay una rejilla, empuja conmigo. Vamos, dos minutos para que llegue esto, eh. Pero, Ahora Te lo pasaste entero ¿Más? ¿A qué? Se va a alargar sin nosotros, ¿verdad? ¡No, si somos rápidos! ¡Vamos, tú primero! Están por todas partes Normal que estén por todas partes Estamos en la cárcel, ¿verdad? Esto Normal Es como si no quisieran que nos fuéramos ¡Hola, amigo! la escalera! Estamos cerca. Vamos. Ahí está el faro. Como te he dicho. Sigue el plan. No lo celebremos aún. Eso es. Sigue buscando. No hagas caso. Ahí está. ¡Vamos! Y que no se caiga la cruz. Vamos. Sí. Sam, venga, te subo. Te tengo, vamos. Ah. ¿Ah? ¿S -S no, no, Josué, para, bro. Aguanta, Sam, dame el otro brazo. Venga, Josué, lo siento mucho, bro, no. es que te la te han dicho. que moverse. No, no, sigue ahí abajo. No, está muerto. Venga, el barco está detrás del muro. No, no, no puedo. No puedo, no puedo dejarle atrás. Nate, tu hermano ha muerto. O te vienes o te unes a él. No, no está. Como quieras. Sam. Dios, no. No. ya no. está. Ya voy, ya voy Tengo que seguir Dios Vale, ya está Está listo, el, el McDonald's